lento el reloj, hace -clock. me clok en ahí, siempre yo mismo Bienvenido a la city, al turismo Mira ese rapero ahora hace click El tiempo alento relojase reloj, hace -clock. me mi en ahí, siempre yo mismo Bienvenido a la city, al turismo A la city, al turismo Fumo y fumo porquería Mami me sale la vida, Esta vida es solo mía Comiendo solo una vez al día La vida haciéndome otra melodía callando todo lo que yo sentía Ella ignoraba, yo me moría Siento triste, corto a mi muñeca La de la izquierda, derecha, goteca Aunque prometan, yo sé que son feca Y aunque me digan, ellos no son yecas. Y aunque lo duden, yo llegaré lejos No eres compre, comprate un espejo No tienes con qué, por eso me dejo Y aunque lo compren, yo siempre me alejo Y lo mío no es fortuna Yo me inspiro en la luna Mami, te deje duda Negro, nadie te juna Me compro un peine y ya se lo vacié En toda tu cara, negro vacío España Pero en gorile, Me ve la popo y yo, yo que me para Las pills ya tomé, me en su cara Me dejan ir por no traer nada pinches idiotas, no voy para cana poco pa' al gobierno Yo iré al infierno Poco pa' al gobierno Yo iré al infierno Y es que de nada ya tengo esperanza Meses con problemas y nada avanza Ahora estoy más flexing, ya sabes que tranza Yo traje el diluvio y hice la danza Yo iré al infierno Yo, yo iré al infierno yo iré en flow. Yo, yo, yo, yo iré en Mira a ese rapero, ahora hace TikTok. El tiempo va lento, reloj hace clic-clic. Me invitan ahí, siempre yo mismo. Bienvenido a la city al turismo. Mira a ese rapero, ahora hace TikTok.